que les va a permitir un empleo estable, de calidad y bien remunerado. La verdad es que ha habido una avalancha de alumnos de FP en el último año, entre otras cosas porque esos estudiantes tienen muchas posibilidades de encontrar un trabajo. María Rodríguez. Sí, tienen muchas posibilidades. De hecho, el 70% de los alumnos acaba el curso con un empleo. Es tal el boom de la FP. Pueden consultar los cursos. Alberto empezó ingeniería, pero dice que no era lo suyo. No era tan práctico y tan centrado en lo que quería. Así que se pasó a un ciclo de animación 3D, igual que Jesús, lo intentó primero por lo público. No encontré tantas opciones como hubiese seguro. No hay plazas suficientes. La Última mayoría de años se han incorporado a la FP 200.000 estudiantes. Y te dan más experiencia que al igual una carrera que lo veo más teórico. Hasta 2030, una de cada cuatro oportunidades laborales será para técnicos en formación profesional. Como me gustaba el ámbito de la salud, dije, pues lo estudiando estudiando FP. Félix ha optado por un ciclo de radioterapia. Salud, industria o comercio son de las ramas con más salida. Y básicamente llegará y se sentará en su puesto de trabajo y ya sabe lo que tiene que hacer. Las empresas buscan personal con formación muy específica. Van a demandar en el inmediato... Eh, especialistas en todo lo que tiene que ver con la automatización. En esta de ciberseguridad los forman ellos mismos. La transformación digital avanza y avanza rapidísimo y nosotros lo que necesitamos es incorporar gente con conocimiento, pero si no existe en el mercado, pues lo tenemos que crear. Puestos a la medida del mercado laboral.